Bueno, en este caso, siguiendo las cuádricas y viendo que ya hicimos el elipsoide y el hiperboloide de una hoja, vamos a ver ahora cuando, los dos signos, cuando hay dos signos negativos. Bueno, ¿y cuál es la técnica que vamos a usar? Siempre la misma, que es en este caso eh, hacer los cortes. Eh, vamos a hacer Z primero, Z es igual a K es igual a k. Tenemos menos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 menos k cuadrado sobre c cuadrado. Y esto lo podemos estudiar, podemos decir que, podemos decir que esto es n, n en función de k. Entonces, esto es una parábola que es cero cuando k es igual a c o menos c, y que cuando esto es chiquitito, cuando k es menor que c, k menor que c, n es mayor que 0, y no en este sentido, ¿no? y cuando k es igual a c, n es igual a 0, y cuando k es mayor que c, n es menor que 0. Cuando k es mayor que c, n es menor que 0. Cuando k es menor que c, n es positivo. Entonces no tengo nada, porque acá tengo negativo, negativo igual a positivo. Entonces tengo... Si cambiara de signo, tengo x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, es igual a un número menos 3, por ejemplo. No hay nada. Con k menor que c, no hay nada. Con k igual a c, ¿qué tengo? Y n es igual a 0, pero si n es igual a 0, entonces x y y también pueden ser 0. O sea que es un punto 0, 0, y cuando... K es igual a C, o cuando K es igual a menos C, tengo ese punto. Y ahora me falta cuando K es mayor que C. Si se da esto, acá yo tengo negativo, negativo, y acá cuando K es mayor que C, N es negativo. Entonces esto también es negativo. Entonces podría escribir x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a n, que es positivo. Entonces puedo dividir por, por n y me queda x cuadrado sobre n a cuadrado más y cuadrado sobre n b cuadrado es igual a 1. ¿Y esto qué es? Elipse. Y va a ganar el eje focal, aquel el X o Y de acuerdo si A o B si A es mayor que B o B fuera mayor que A entonces cortando con Z igual a K obtengo elipses vamos a ver ahora eh, vamos a hacerlo la representación gráfica X Y y Z entonces Vamos a suponer que C es esto. Entonces menos C está por acá. Y si K es menor que C, o sea, para este tipo de plano no hay nada. Y si K es igual a C, tenemos justamente esos puntos. Y si K es mayor, tenemos elipses. Tengo elipse acá y tengo elipse acá. Y, o sea que de un punto creció a una elipse. Bueno, yo voy a hacer de tal manera que lo voy a hacer de a, que se vea acá la elipse, y entonces acá no se va a ver, hay una parte que no se va a ver. ¿Sí? Bueno, pero lo tengo que hacer más abajo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a, a cortar ahora con X o con Y, que es lo mismo, o sea, vamos a ver el mismo paisaje. Pero vamos a cortar ahora con Y es igual a K. Si Y es igual a K, entonces yo puedo poner X cuadrado negativo sobre A cuadrado. Más Z cuadrado sobre C cuadrado. Es igual a 1 más K cuadrado sobre B cuadrado. Y ahora, en este caso, lo voy a analizar acá. Esto va a ser K y esto va a ser M. Y es evidente que si K es igual a 0, tenemos este, pu este punto. 1. Y para K mayores que 0, tenemos esto. O sea, nunca jamás M será negativo. Siempre va a ser o 1 o más grande. Entonces, siempre que... Para todo para todo, K, para todo K, ¿qué va a pasar? M, M va a ser positivo. Y entonces, ¿qué tengo? Hipérbola. ¿Sí? Tengo la hipérbola eje, eh, eje focal Z. Con planos, planos de este tipo. no O sea que planos de este tipo siempre me dan hipérbolas de eje focal Z. Entonces yo tendría hipérbolas así acá. Y así acá, ¿sí? y así sucesivamente con los diferentes cortes. ¿no está? Entonces, por ahí el uno de los cortes se va a ver acá, así y acá no se va a ver. ¿sí? Hipérbola de G, focal Z. Entonces, vamos a hacer ahora cortes con X igual a K ¿Sí? Y me va a quedar menos Y cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado es igual a 1 más K cuadrado sobre A. Eh, perdón, esto es B cuadrado. Sobre A cuadrado. Y esto es Q. De vuelta, también Q tiene la misma facha. Capaz que... Es, es más, es así o es más así, pero tiene la misma facha, es parábola, tampoco para todo para todo K, eh, también va a ser hipérbola, ¿Sí? queda menos Y cuadrado sobre y cuadrado, más Z cuadrado sobre Z cuadrado, va a ser hipérbola de, G, de GZ, o sea, que planos así, van a cortar, Vamos a poner con 2Z0 es esto se va a ver bien, esto se va a ver bien, ¿Sí? más o menos. ¿sí? Y si el plano está más acá, se va a ver así. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver. Ahí tengo, ¿no? Sí, justo tengo esto. Lo que había vaticinado acá. Entonces, los cortes van a ser con X, van a ser hipérbolas. Siempre con eje focal Z. ¿sí? Con Y van a ser hipérbolas también, con eje focal Z. Es otro hiperboloide elíptico, pero este de dos hojas y este va a ser elipse. Acá no va a cortar nada, y acá va a cortar un punto y de que a volver a ser elipse. ¿Cómo sé que es elipse? Y cómo sé que es hipérbola De vuelta, los miro en Z. Ahora voy arriba, estaba cortando abajo. Eh, Acá no cortaba nada, abajo sí cortaba algo, acá no cortaba nada y después se cortaba en un punto. Y después acá hay circunferencia. ¿sí? Circunferencia por porque estoy cortando con, el, con planos perpendiculares a Z y me produce circunferencia porque A es igual a B. No importa que sea negativo, porque en el momento que estoy eh, cuando, en los cortes, en Z esto pasa de este lado, eh, esto se hace positivo. ¿sí? Entonces por eso hay, otra vez en este caso, hay eh, superficie de revolución. Ahora, si no quiero que haya revolución, por ejemplo, pongo... Así, si no quisiera que hubiera revolución, sería así, los cortes serían todos elipses. ¿Sí? Que es el caso eh, que tenemos nosotros dibujado. Bien. Eh, bueno, nos faltan los cortes con, con X igual a 0. Que ahí se ven bien, son todas eh, hipérbolas de eje focal Z, paralelo al eje focal Z. Y acá también se ven que son hipérbolas de eje focal Z bueno con esto, esto ha sido todo bien.